la gran ambición de los italianos en la primera campaña hizo seis goles en la segunda cuatro y en la tercera otros cuatro y nunca pasó de cuartos de final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 Clasificación para la máxima competición europea. Por tanto, veremos si Cristiano puede reconducir la situación de los últimos meses.